tuvimos el placer y el gusto de poderla entrevistar en el hotel Kempinski en este sí, ha sido tan bonito que hoy sirve de escenario para este torneo por segundo año consecutivo buenas sí, tardes ¿qué tal? muchas gracias muy muy muy bien aquí qué día, sí qué día más bueno ¿eh? la verdad que nos ha hecho un día excelente y estamos encantados con poder acoger el evento de polo aquí sí, sí, en la playa con el hotel Kempinski estamos muy felices un año más Yo me decís Isabel que esto ya para toda la vida vamos que ya os tienes ya aquí sí esperemos que sí esperemos que sí porque la verdad es que como podéis ver es un evento que está teniendo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 estarías en este deporte, ¿te apuntarías a jugar al polo? Me encantaría aprender primero a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 Buenos Buenas tardes, y bienvenidos a en por los el lado, ¿eh? la calidad turística, la máxima experiencia y la de la era para que se pongan todos más adentro. y no te vosotros No, no, no, no, no, no, no, ella dependa, y la I would like to de terapia número de presentación for the support. I like uh hiding a little bit. Thank you very much uh, for uh compliments to uh whole team because I also envoyed into this tournament to make it happen. And of course thank you very much for coming today, bring a lovely of Here the Me subo detrás tuyo eh? no, like uh, nice uh, De por gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis participando, especialmente a Isabel por supuesto, por la organización y muchísimas gracias al ayuntamiento por ayudarnos para ese polio y el público de la zona, eh, dar las gracias a los sponsors y a todos vosotros por estar aquí y esperamos que paséis un gran día y que estéis nos con nosotros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 ¿Dónde está el equipo Kepinsky? Por favor. ¡Ay, ay, ay! ay todos! El ¡Equipo Kempinski, Sony! ¡Por favor! Isabel, el equipo al medio El equipo, el equipo el... of todo el, el... Of the whole weekend el para el Aquí todo por favor Gracias. Y ahora una foto del equipo, por favor, los cuatro solo pónmelo. triple okay. sí, perdona sí, ya veo un triple. Se <laughs> sí, pero dónde lo pongo. Psycho. Ahí, ahí, mira... el perdón. El que intento... aquí no te puedo poner delante. Oye, que te pone delante de aquí también. Aquí, mira. Mira, perdona, aquí no te puedo poner. <risa> ahí, ahí, ¿sabes? Isabel. Aquí, mira. todos. María. Padre. José María. Animal. aquí el equipo. <mira>, mira, aquí tiene Mira, and certainly the most stylish, second position. también si querés eso también si querés sí, vamos vamos vamos vamos arriba no, vamos vamos vamos no A vamos si ahora hay cuatro. Muy bien. Vamos a adentro. adentro. Vamos Vamos I'm <laughs> going Congratulations to <laughs> hello, hello, hello. you. Yes, the This is This is This is This is Thank you so much. And also the winner of a Bulgari watch. The Bulgari watch for Nicholas Johansson. For for <laughs> <laughs> Thank you so much. <laughs> <laughs> No, <laughs> no,